Así que tenemos dos mamitas, la del cielo, la de la tierra, en el amor del Señor. Y veamos, ah, qué ha pasado con este Jesús que ya ha resucitado. Qué ejemplo, qué constancia en el amor. Llegó hasta el final y premiado por el Padre, resucitado, vuelto a la vida, venció la vida, venció el mal el regalo tuyo, esa es la importancia para nosotros los católicos, que haya muerto. Estás a lo mismo, si no hubiera resucitado. Así que hermanos queridos, clarísimo, esa alegría esperanzadora en la resurrección. Y veamos, aquí en esta palabra del Señor, en esta palabra maravillosa, que nos va anunciando sus apariciones para demostrar que sí está bien. Y tenemos en Juan 20 Jesús y Tomás tú y yo somos Tomás muchas veces y veamos esta historia ocho días después se encontró van de nuevo todos los discípulos de... y estaba también Tomás con ellos Jesús se presentó y les dijo la paz esté con ustedes después le dijo a Tomás Acerca tu dedo y comprueba mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿Has creído porque me has visto? Dichosos los que han creído sin haber visto. Palabra de Dios, palabra de luz que me guía, Dichosa tú, dichoso yo, dichosos. Porque creemos sin haber visto. Por eso dicen, Tomás, ve para creer la fe en Él. Le habían contado a los discípulos que habían visto a Jesús y Él dijo, no, yo lo vi muerto, si no, meto mi dedo aquí y mi mano en su llaga, no creo. Por eso Jesús. Ahí, imagínate cómo <ríe> con el dedito, le diría, ven, Tomacito, ven, ven, ven, aquí estoy. Dice, Tomás, ¿cómo debe darse sentido? Ah, así que no seamos Tomás, creamos, creamos en su palabra, creamos en su promesa, que él ha dicho, yo soy el camino la vida, sígueme, vine para que seas feliz, aquí estoy para consolarte, pero no te puedo obligar, ábreme tu corazoncito, ayúdame para que yo te pueda ayudar. Y juntos vamos a ayudar a otros. Ese es el diálogo que Jesús tiene todos los días contigo. Cuando abrimos los ojitos y le decimos, aquí estoy. Ven, Señor, otro día. No sé qué va a ser del día, pero si tú vienes conmigo, vamos a salir adelante. Y el Señor feliz va a estar ahí, llevándote, anunciando a todos que está ahí en la paz, en el amor, en la unidad, en el respeto en ese consuelo de tantas personas que hoy lo necesitan y el Señor quiere que tú le digas sí, que no seas Tomás que le creas que Él te conoce y sabe todas tus limitaciones pero igual lo único que quiere es que tú le digas ya, y vamos a salir adelante con Él ¿por qué? porque confiamos en Él para Eres tú mi Dios, incómodo. ¡Oh!